Bienvenidos a otra sesión del podcast Bambo Girl Talk. En el día de hoy vamos a hablar de un tema de estos que son muy relevantes dentro del desarrollo del software. Vamos a hablar especialmente de deuda técnica. Para los que no tienen ese concepto más o menos claro, es importante dar un marco referencial de qué es esa deuda técnica. Según... Los autores, ¿no? Cambia un poquito dependiendo de, de, del autor. Es básicamente esa deuda de alguna característica, bien sea, eh, pues por acá lo estaba precisamente proyectando, bien sea de documentación, de diseño, de arquitectura, de código, algún defecto, de testing, de automatización, inclusive de personas... Algunos de esos defectos que se van acumulando y a medida que se van acumulando más y más, resulta mucho más complicado pagar esa deuda. Entonces se relaciona mucho con las deudas de, de monetarias en el mundo real, en el cual, por ejemplo, si tú tienes un, un, un crédito con, con la tarjeta de crédito, y tú dejas de pagar ciertas cuotas, llega un momento en el cual el crédito puede llegar a ser impagado. Entonces, es una muy buena garantía que nos dan eh, de, dentro de lo que significa deuda técnica. Entonces, con esto arranco para hacer una serie de preguntas. Las preguntas que vamos a realizar el día de hoy, eh, básicamente son tres. Tenemos dos invitados especiales, la que es bien conocido de este espacio. Pero, sin embargo, deberíamos presentarnos un poco más y, no sé, y, y comencemos por aquí y vamos dando la vuelta. Y bueno, eh, buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Acosta, eh, soy ingeniero de sistemas, actualmente me encuentro desempeñando el rol de líder de una molécula dentro del Banco Bogotá y ya, como para no ser tan larga la, la entrevista. Perfecto. Eh, buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Porero, eh, soy ingeniero mecánico eh, y actualmente me, eh, soy desarrollador junior en el Banco de Bogotá. Excelente. Eh, bueno, hola, me presento, soy Adriana Feijo, soy ingeniera en automatización y soy desarrolladora también junior del Banco. Perfecto, ¿seguirías tú, Germán? <ríe> Listo. Entonces, buenas tardes. Mi nombre es Germán Ospina. Eh, soy ingeniero de sistemas eh, y como tal me encuentro en el rol de desarrollador analista en el banco. Perfecto. La razón por la que Germán no está por acá es porque hemos distribuido un poquito la, el talento de, de, de, de, de, de laboratorio digital. Germán está en, en el meta, ¿verdad? Sí, señor. Listo, eh, entonces la primera pregunta, para que vayamos todos pensando en la respuesta. En tu caso personal, ¿cuál ha sido ese error que has cometido que ha supuesto una mayor delta técnica en los productos que hayan hecho? Arranquemos contigo. ¿Conmigo? Sí. Eh, bueno, digamos que dentro de los productos de, del Banco Bogotá, que he realizado. No ha sido como tan grande esa técnica, ¿por qué? Porque la, la hemos venido implementando desde el inicio de esos proyectos. Pero, pero si hablamos ya de, de proyectos que haya hecho dentro de mi carrera profesional, eh, sí se ha, se ha visto impactante eh, el hecho de tener un proyecto eh, sin ningún test, eh, sin ningún test unitario, ni ninguna automatización continua, sino realizando las cosas manuales, todo manual, inclusive hasta el despliegue a producción manual. Teniendo un solo ambiente, eh, eh, eso, esas cosas, esas cosas, a futuro me cobraron bastantes bastante dolores de cabeza. Pero, o sea, listo, no hiciste la automatización, pero podías hacerlo. Exacto, pero... O sea, ¿cuál fue ese traumatismo que tú dijiste, fue pucha, esto realmente es el pago de una deuda que no hubiera tenido si hubiera comenzado a trabajar en automatización de años. Eh, eh, digamos que lo, lo, lo primero, eh, como, como se comenzó a dar esa, esa transición, eh, el desconocimiento. Eh, una, una de las falencias, digamos, que, que uno tiene y que cometen el desarrollo de en tempranas etapas de, de, de digámoslo así, de crecimiento, es el desconocimiento de saber esas, ese tipo de, de, de, de maneras de prevenir de, prevenir de pronto eh, deudas técnicas, como, como lo, lo decimos en este, en este, en este espacio. Eh, también, también otro de los motivos precisamente eh, es la madurez eh, de, de la organización a la cual pertenecía en ese entonces. ¿Por qué? Porque no era una organización que se dedicara a desarrollar software eso es uno de los grandes motivos también por los cuales eh, no me justifica. O sea, Fui una panadería, dijo: Quiero hacer software. Prácticamente. <risa> o sea, <risa> prácticamente era una, una, sí, una empresa que no tenía nada que ver con, con una factoría de software. Eh, desarrolló un software que, que fue un software a nivel Colombia, en donde pues, no, no, no podemos, digamos, que. que, que a, o sea, no podíamos asumir muchas de las cosas que, que se hacen, digamos, actualmente en el banco. Como por ejemplo, como para ya, ya, ya cortar, eh, hacíamos un, un prototipo de una aplicación y ese prototipo al final terminaba siendo un mínimo producto. Y, y realmente pues digamos que de un prototipo, que es algo que uno lo hace muy sin, en un par de días, un par de días literalmente así sin pensarlo que se vuelva ya un mínimo producto viable, eh, la reutilización de códigos de un 10%, eso digamos que lo ha dicho la práctica. Eh, entonces, pues ahí se cobran bastantes cosas a, a futuro, precisamente. Ese es como el, el mayor problema que he tenido en mi carrera. Excelente, entonces. Dice Juan Sebastián. Bueno, pues, parte profesional pues no está pero digamos en proyectos personales, pues una vez está acá en un videojuego, ¿no? en eh, sí, entonces, pues yo no tenía conocimiento sobre arquitectura, eh, pues yo pensaba, pues, mi versionamiento de código, pues, lo manejaba solo en el computador, eh, mi documentación era deficiente sobre el código, y pues yo iba implementando las y de la... de la inteligencia artificial, poco a poco. Hasta que hubo un momento que eh, ya el juego para encontrar books y eso, pues ya se me dificultaba. O sea, no sabía dónde estaba, eh, porque digamos el jugador saltaba sin saber. Eh, también, pues si quería regresar al juego, pues no podía, porque mi versionamiento estaba muy mal. Y no versionaste, no sé, con Google Drive, con... No, no tenía ningún completo, sino yo escribía y guardaba, escribía y guardaba. Yo, yo tenía un, un, un ejemplo de un doctor en, en software que versionaba utilizando... No era Google Drive, era esta otra plataforma, eh, Dropbox. Dropbox. Yo, yo, yo digamos que entrando ahí un poquito, en una, en una de esas experiencias que tuve cuando, cuando entré a, a organizaciones a desarrollar software, que no eran desarrolladores esos, ¿no? <ríe> Precisamente versionaban también como colocándole punto .all y hiciera si otra versión punto .all punto .all y otra punto .all punto .all, punto all son sí, sí, las o sea, clases finales, final, final, <ríe> final, final Era, final, final, era, era muy, muy chistoso <ríe> Sí, sí, eso, sí, eso Es una, una buena deuda, porque si uno intenta ir a, hacia atrás o, o, o devolverse o, o hacer algún cambio no tener versionado es crítico Además, de pronto, no tener un repositorio remoto, si el computador se te perdieron el trabajo. Muy sí. pronto. Sí. Listo. Vamos contigo, Adriana. Eh, pues yo creo que es más que todo cuando yo empecé a, a, a conocer la programación, pues a nosotros nos enseñaron, era que las variables las hiciéramos con, con letras, para que fuera más rápido, pero... Yo creo que también eso era un error o sea, porque... Como, como variable A igual a variable B igual. Sí. Ok. Entonces yo creo que eso también era un error porque ya después cuando yo iba a mirar los como los ejercicios que había hecho, pues ya no entendía qué era cada variable porque pues no tenían un nombre completo. Eso es todo. Sí, eso hace parte del conjunto de prácticas sí, de clinical, ¿no? Pues... Me, me hizo recordar una anécdota, una anécdota mía. A mí me gusta mucho la programación competitiva. Entonces, una programación competitiva claramente no se va a poner a hacer tan, O sea, tórica, pura y resolver un problema en el menor corto cor cor cor de tiempo. Sí, en el menor tiempo posible. Entonces, eso, eso digamos que practicar tanto programación competitiva afecta también el desarrollo de estos ¿Por qué? Porque de cierta manera uno ya cuando programa, pues uno, uno programa de esa manera, o sea, se acostumbra a programar con esas malas prácticas de, de, de, de cierta manera, en donde pone A es igual a... Sí, o sea, sí. A mí me lo enseñaron fue con mis iniciales, me decían, ¿no? ponga, deje su marca sobre el código, entonces ponga variable igual a j u c sí, o sí, algo así, o j u -C. <ríe> Y así usted deja ese código, mejor dicho, marcado, yo creo. Eso tampoco sé, pero bueno, digamos que en ese momento, primer sí. semestre, uno crea todo lo que le decían, pero es malísima práctica. Listo, vamos con Germán. ¿Qué nos dices, Germán? ¿Qué nos cuentas de, de esa experiencia Listo. Pues, una experiencia sí. bastante fea. Fue en un, un desarrollo de un proyecto final una materia de universidad, de hecho era era un proyecto de, de la materia de introductoria de programación orientado a objetos, eh, no, era como un proyecto como de segundo corte, entonces eh, pues lo que había ocurrido al final era que, pues se estaba realizando todos los desarrollos, pues, listo, todo íbamos normal. Pero a la final se terminó con un producto bastante acoplado. En ese momento usábamos una herramienta que nos, nos iba mostrando como el modelo de dominio de la aplicación y una clase estaba como relacionada con todo. ¿Sí? O sea, como que todo convertía ahí. Y cuando entonces necesitábamos entonces como extender, pues eso era, era imposible. Sí, al final la, lo que tocaba hacer después era, bueno, añadan otra funcionalidad, pero entonces tocaba como cambiar todo el código por, porque pues era, sí, era, era algo ya insostenible. Al final pues eso estaba pues re mal eh, adaptado, organizado. Era un mm -hmm. código espagueti tremendo, ¿sí? Pues, ¿para qué decir? Eh, y sí, pues esa fue como, ha sido como la, la experiencia más real, ¿no? un, un desconocimiento en ese momento o se en ese momento hablaba sobre digamos patrones de diseño o algo así creo que pues habría sido como una, una mejor forma de, de desarrollar mencionaste dos antipatrones de, de diseño de software ¿no? tal vez hablar de el Spaghetti Code, ¿cierto? El código Spaghetti y el otro es de God Class. Fueron pues como las dos que eh, pude identificar. Sí. Listo, vamos con cristian Cárdenas, un invitado que pues, nos había informado que no podía asistir porque tenía una reunión de equipo, pero ya pudo liberarse, entonces... Pues la idea es que te presentes, Cristian, hables un poquito de, de ti, cuál es tu rol acá en, en, en laboratorio Digital, y, y ahí sí vamos con la pregunta, ¿te parece? Sí, perfecto, eh, muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenas. soy ingeniero electrónico y actualmente estoy desempeñando el rol como desarrollador de software para el equipo de sí frente, digamos, a algunas de las cosas que también he detectado y que también me han pasado. Digamos que desde mi rol, pues, siempre que más que todo construir hardware, también de la parte de, de, de digamos, de la transparencia ya o sea con el o un servidor. Y digamos que me enfocaba mucho en lo funcional, pero también me di cuenta que, pues, cometía muchas cosas no tenía, digamos, un, un diseño, o utilizaba mucho espacio Cuando entré al banco, pues digamos que el, el panorama cambió bastante la, la forma de programar y cómo llevar un producto escalable y funcional. Ok. De hecho, es, ya que tú hablaste de hardware, me gustaría ver que allá también hay deuda técnica. Por ejemplo, cuando tú en vez de hacer un diseño PCB, lo que haces es una protoboard, ¿cierto? Cableas todo y de pronto dejas eso así, pues a veces, y ha pasado, yo he visto cosas de ese, en ese sentido y sacan a producción un, un, un prototipo, como nos decía Andrés de pronto en su intervención, sacan un prototipo a, a producción, o sea, cogen, cogen perdón, la protoboard con los cables, ¿sí? con los componentes conectados ahí y dicen, esto es producción, pero ¿qué pasa con ese...? Circuito. puede ser que al principio funcione, pero después de un rato, pues se acumula el mugre dentro de los slots de, de la protoboard, sí comienza también a, a, lo, lo, la capacitancia propia de, de, de, de la protoboard, la admitancia, pues comienza también a afectar, a tener unos, unos eso se llama, un comportamiento eh, en la frecuencia que de pronto no es deseado y comienza a dañarse el circuito hiper, que esto no está funcionando entonces me acuerdo mucho de eso no a pesar de que hay ciertas similitudes y también diferencias también en hardware encontramos y hardware productivo encontramos mucha deuda técnica excelente intervención es correcto listo vamos para la segunda pregunta la segunda pregunta es ¿cuál es el peor caso de deuda técnica en tu equipo actual? ya pues podríamos hablar de pronto, ya de los equipos digital, tal vez los que están recién entrados al banco no nos podrían apoyar mucho en esa pregunta, pero va para los cuatro: ¿sí? va para, para Andrés, para eh, Germán, para Cristian y luego remate. ¿También va a el rollo <risa> ¿Por qué? Por qué? <risa> bueno, voy a arrancar yo. <risa> A mí me parece crítico, dentro de los equipos en los que, en los que he estado, me parece bastante crítico, la deuda personal. ¿sí? Yo he estado en equipos que hacen software, ok ¿sí? lo hacen de la manera que conocen, perfecto, pero no se preocupan precisamente por mejorar esos skills. ¿sí? Como que no leen todos los días, no se cultiva ese conocimiento de, de software. Entonces, que no sepan SOLID, el primer día se, se entiende, ¿sí? pero ya después de un buen tiempo en, en laboratorio, es, es mala idea no saber SOLID, o es mala idea no saber CLINCO, o es mala idea no saber arquitecturas hexagonales, o es mala idea no saber la sintaxis del propio lenguaje, las ventajas o desventajas de utilizar un ciclo for o for each, o utilizar promesas async single way, utilizar todo este tipo de elementos propios del lenguaje que ya llevan trabajando un año. Me parece a mí crítico ese tipo de, de cosas. Dentro de los equipos que he estado, ese ha sido el mayor problema de, de otra técnica, digamos que gracias a que tenemos ciclos de integración continua, gracias a que tenemos Sonar Cloud, gracias a que tenemos los linters eh, de revisión de estilo de código, gracias a que tenemos de pronto WhatsApp, para el escaneo ya dinámico de la aplicación, ya que tenemos testers que hacen muy buen trabajo en las pruebas funcionales, gracias a que tenemos todo eso, la deuda como tal de ese tipo de cosas no se ve demasiado pero sí se ve en un lugar donde la mayoría del tiempo está el desarrollador que es en los pull requests Usted ve uno pull requests en los que no hay ningún comentario ¿cómo es posible? si sabemos que, que tenemos valencias, ¿cómo es posible? que no hayan comentarios en un pull request. Si sí, somos perfectos, tan realmente perfectos, que un comentario con 50 archivos cambiados, perdón, un pull request con 50 archivos cambiados, no tiene un solo comentario. Me parece muy increíble. Y esa es la deuda técnica que yo veo más urgente de cubrir, que a pesar de que tenemos muy, muy, muy, muy buena cultura de aprender y demás, sí es importante reflexionar en que de pronto algunos elementos los usamos bien, pero otros que son tan esenciales como la revisión por pares, tal vez no las estamos haciendo de, de la manera correcta. Hace unos días me daba yo el paseo por, por todo GitHub eh, de, de, del banco y pues los que hacen una revisión buena, ¿sí? los que hacen comentarios, realmente comparten ese conocimiento, a veces son pocos. Puede ser eh, de pronto hay alguno de, de, de los que me está escuchando tiene una opinión diferente pero puede ser que, no sé, se compartan ese tipo de conocimiento por el chat o a través de llamadas, haciendo per programming, pero yo creo que hacerlo en un público es una herramienta mucho más poderosa ese es el comentario listo, ahora sí dale andrés <ríe> excelente y, bueno bueno Digamos que dentro, de, dentro del equipo la deuda técnica que más grande he visto y es que no valoramos la utilidad de los pesos literarios en el aspecto de que muchas veces eh, olvidamos digamos la buena práctica de hacer TD y vamos directamente al código y literalmente hacemos lo que tengamos que hacer miramos que la cobertura esté en 80% bien y lo subimos y lo ocupamos Sí, eso es como una falencia y una deuda técnica también que se puede dar. ¿Por qué? Porque estamos dejando caminos sin cubrir. Estamos modificando código muchas veces que no estamos probando realmente con una buena, eh, un buen test, porque eso es lo otro, ¿no? Solo hacemos test por cubrir. A, a, muchas veces ha pasado de que se hacen test por cubrir, no siempre, obviamente, que si no me, me crucifican acá, hay una persona de mi equipo y, de ¿Desagradecido? Sí, sí no, no. pero o sea, muchas veces hacemos solo el test eh, por, por cubrir, eh, digamos, la cobertura en zona pero no hacemos test eh, que valga la pena ¿Sí? Eh, que testen te una funcionalidad Que testen te una, en una, que una, una de funcionalidad, funcionalidad Que tú hagas un stack, un asset Que tú hagas diferentes focos O sea, que uses realmente de, de, de una forma correcta el test ¿Sí? Que, que el test sea descriptivo sí Porque uno ve esos test y uno dice Uy, chapa, ¿qué? O sea, a veces ni la descripción del test es clara, ¿sí? Entonces eso, eso, digamos, son cosas que hemos venido mejorando, claramente, que nos ha tocado pagar eh, cosas y ya lo hablo ya de, de errores que se presentan, digamos, a veces a diario. Como nosotros, eh, precisamente por ser una molécula, vamos a, a, a velocidad crucero, ¿sí? A velocidad de lancha. De bueno, lancha, de lancha la velocidad de, de, de lancha exactamente, perdón, eh, gracias por eh, entonces eh, omitimos muchas cosas, omitimos precisamente esa revisión que hacen los testers, muy ese buen, muy buen trabajo que hacen eh, lo, lo omitimos, ¿por qué? porque pues tampoco en el equipo lo tenemos eh, y, y tratamos entre nosotros mismos de hacer esa, ese, esas pruebas pero muchas veces también nos coge el cronograma y, y nos saltamos pasos, entonces ahí está la, esa pequeña deuda técnica en el equipo Excelente. ¿Qué dice Germán? Eh, la verdad sí concuerdo con Andrés. Eh, cuando uno empieza a ver que la aplicación que se desarrolló empieza a tener a veces bastantes problemas, pues sí, un, un, un, un, una causa puede ser la mala aplicación de, de tres unitarios previo a llevar a ambientes productivos. Eh, honestamente, eh, pues es una, es una molécula en donde lo que se busca es cultivar mucho el, el aprendizaje. Pues, pues, estamos en el equipo eh, y pues es una molécula en donde la mayoría de personas que entran, entran es como para nutrirse acerca de, digamos, el contexto del banco, del laboratorio digital y pues de las tecnologías que se usan para ir a otro equipo y pues se entra con, bastan, en, con bastantes falencias, incluyéndome, porque pues yo entré como practicante y pues desconocí muchas cosas. Entonces, ahí también está el tema de eh, la falta de conocimiento, no solo de tecnologías eh, de software, sino también de temáticas que no tienen tanto que ver con software, mm, pueden ser más organizacionales, ¿cierto? Eh... El caso es que a veces por ese desconocimiento que se, que se ve tanto en el equipo, ¿cierto? Porque por lo menos hay un compañero que, que ni siquiera está, es ingeniero, ¿sí? o sea, ni siquiera tiene que, ni siquiera está en alguna de las ramas de la ingeniería y pues él, él se ha forjado totalmente, él es autodidacta, ¿sí? Él es, él es desarrollador sí. autodidacta y pues en, el, en ese proceso de aprendizaje pues se van cometiendo errores. Y pues obviamente eso pues refleja, se refleja también en el código y pues eso va a repercutir también mucho en la deuda técnica. Entonces, pues la pregunta era, como para ir redondeando, ¿no? la pregunta era pues ¿qué deuda técnica es como la que se ve en el equipo? Pues esa es, ¿no? Entonces es un equipo como en donde se cultiva el aprendizaje y pues obviamente es casi que un, un equipo de de, ¿cómo decirlo?, como de, de, de, de laboratorio, o sea un equipo, digamos, de, en donde se, se pone a prueba la, a la persona y, pues, en ese punto de poner a prueba, pues, siempre tienden a surgir ese tipo de cosas, ¿no? Ese, ese es el, el proceso de aprender, fallar y, pues, fallar rápido, ojalá, pero, pues, por supuesto que esto genera muchas cosas de, relacionadas con deuda técnica comparto completamente esta opinión. Listo, ¿qué dices, es? Cristian? Sí, ver, pues digamos digamos de... que es... está bueno. ¿Aló, aló? Ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos. ¿Ahí? Sí. Listo, sí, perfecto. De acuerdo, digamos, a cada una de las opiniones sí. generadas, sí. pues como sí. que también un poquito el panorama, de pronto no lo había visualizado como tal, pero sí muy alineado y sinferizado con lo que dice Jorge y Andrés. Recuerdo, pues, con, con mi equipo, pues, hay algo que por mencionar y es que como es un, un producto tan grande y tan sofisticado ya dentro del laboratorio, pues, se ha generado una cantidad que, que no implica que de pronto el producto... Oh, no responda, no, digamos, es pero sí es una deuda que se viene ahí acumulando y es por el hecho de que eh, y hay que hacer pequeñas modificaciones constantes en pro de mejoras, en pro de trabajar en el lugar. Sí, digamos que eh, esta dificultad, muchas pruebas, a refactorizarlo pues, a través de. Eh, el front porque ya se se Están recortando a la la Trabaja, este claro. Ahora, es, Cristian. No sé si Germán también la escucha entrecortada. Sí, Cristian, te escucha entrecortado. Sí, sí, donde estoy mm. casi. Es como un problema de red se me hace. Es, ¿Este Entonces, pues si hablas despacio. De <ríe> Los paquetes se alcanzan como a, a rescatar. No <risa> perdí la información. Entonces, digamos que para resumir, hay dos telas que las estamos trabajando, pero aún así nos pesa bastante. Una es el manejo de bugs y la otra es el refactor de producto. Desde un principio, pues, eh, la escalabilidad, es ¿no? un tan ¿no? digamos, pues, la, a posterior de ¿no? la Entonces, la idea es que, el, como el producto ya ha crecido tanto, es empezar a hacer un proyecto y aplicar con a, a, microfones para, vamos, cancelar toda esa deuda técnica que nos ha costado, nos Ok, o sea, el problema de tener monolitos tanto de frontend como de backend es lo que te alcanzamos a entender, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, sí, sí. sí. Listo, vale, Cristian, perfecto. Bueno, ahora vamos con la última pregunta, ¿sí? Y, ok, ya hablamos del contexto personal, tal vez de, de equipo, ahora... Ahora sí podemos participar todos de nuevo porque es cuál de todas esas prácticas que generan deuda eh, técnica, cuál de todas esas prácticas consideran la peor que haya conocido en, en sus vidas, la peor. Sí, pues si quieren hablar yo otra vez en español, van ¿eh? bueno, a coger a Andrés Amorzama. Mm. Pues, yo puedo decir, no la peor, sino las dos peores. Me, no me puede decidir por una, ¿sí? Una enorme es el tema de pruebas automatizadas, ¿sí? La ejecución de esas pruebas automatizadas. Pruebas unitarias, funcionales, las que sean, ¿sí? Ese tipo de pruebas, así tú tengas deuda de documentación, igual, te ayuda. A poder seguir evolucionando el proyecto que ok, que el tema del diseño no está muy bien y demás pero si tú tienes unas pruebas que reflejan realmente el funcionamiento y han sido ejecutadas cada vez que se integran nuevos cambios en el código pues también puede que funcione la cosa, no no, no, no es tan grave ¿sí? así hayan defectos en el código bueno, pues con unas buenas pruebas yo puedo refactorizar que sí ok, que la variable con unas buenas pruebas que se ejecutan siempre, cada vez que se integra ese código, yo creo que se puede rescatar ese software. Cuando viene el problema? Que si no se hacen esas pruebas, o de pronto entre comillas se hacen y no se utilizan dentro de un ciclo de integración, pues ahí ya es muy complicado rescatar ese software. Muy complicado, yo no... Know? o sea, yo lo he intentado con, con algún software, pero no, yo digo no. Primero, hagamos ingeniería inversa, hagamos el testing antes de ponerme a tocar cualquier pieza de este código. ¿Sí? Esa es la primera. La segunda, los monolitos. Mm, me parece importante que separemos nosotros el código en, en partes, o una aplicación en partes. ¿Por qué? Porque si... Yo tengo las ganas de mejorar una parte, pues entre más pequeño sea el código, mucho más fácil va a ser ese cambio. Si yo tengo un, un monolito de millones de líneas, estoy seguro que a mí, y eso que yo soy inter, intrépido, ¿no? Si esta es una aplicación de Banco Bogotá, una sola, que fuera monolítica, y me tocara modificar o hacer un reparto sobre ese código, a mí me daría miedo. ¿Sí? En cambio, con una arquitectura eh, ya más separada, ¿sí? basada tal vez en dominios, en subdominios de la aplicación. ¿Sí? En lo que hablaba ahorita Cristian, tal vez de, de, del tema de, de microservicios o de, de micropronets, Son muy, es muy buena idea, porque si uno quiere modificar una parte, lo peor que puede pasar es que se tira esa partecita. No se tira toda la aplicación, cosa que sí ocurre con los monolitos. Entonces, son, son el conjunto de las dos prácticas que para mí son más peligrosas dentro de lo que he visto en deuda técnica. Comparto mucho de, sobre todo la, la última que dijiste, en relación a una que iba a, a, a nombrar, que es la arquitectura no escalable, precisamente a no poder escalar la aplicación por ser un, de muy monolito, ya que pues está tan, tan cogido espagueti y demás que uno ya no sabe ni por dónde atacar o, o puede que no sea no el espagueti pero o ya está, a la está con tanto momento que no se vuelve in, eh, que no es escalable que ya uno, si o necesita implementar algo más ya no puede ser escalable esa, esa aplicación, digamos que sabe la técnica de, de no escalabilidad eh, eh, es como una de las peores y la, la otra que, que la veo más relacionada también al hecho de de eh, eh, pronto confundir el agilismo de lo que hablábamos de pronto en, el, en, en, en, en, en, en, en, en reuniones pasadas, eh, sí, en, el podcast anterior en el podcast anterior, y es eh, no aplicar de pronto precisamente esa, eh, esa primera fase de, de estudio de arquitectura, ¿sí? la primera fase de, de plantear el, el ecosistema es saber el dominio de, de, de nuestra aplicación, ¿sí? En donde hay escasez de documentación o documentación en servir, ¿sí? En donde ya, pues, la, la aplicación es tan grande que, que pues, vamos a, a documentarla y no sabemos ni siquiera por dónde se a documentar. ¿Por qué? Porque ya desconocemos, porque desconocemos el dominio, Desconocemos eh, la, eh, lo que es la aplicación en sí, sí Es tan grande que puede que la conozcamos a grandes rasgos y Puede que pronto implementemos algo Pero ya no podemos documentarla al, o sea, bien Hacer una buena documentación No tendríamos que hacer mucho esfuerzo para, para poderla documentar Y las personas que lleguen a esa aplicación Claramente también les va a costar muy, mucho eh, hacer algo sobre, sobre ese código Sí, la mayoría de nosotros cuando llega un proyecto nuevo necesitamos leer algo como para que nos introduzca, bueno, ¿qué carajo es esto? Exacto, sí. De acuerdo. O sea, esas son como las. Bueno, ¿qué dices tú, Masaste? O sea, ¿sí? Bueno, pues yo concuerdo con Andrés porque en la parte de documentación, porque, o sea, ustedes ya mismo lo exponen, o sea, digamos a. Al cuando llegamos muy avanzada a una aplicación, o cuando llega un nuevo integrante al equipo, o puede ser que la aplicación cambie de equipo totalmente, pues ya es si no hay documentación o la documentación es muy escasa, pues eh, trabajar con esa aplicación, hacerla, mantenerla, actualizarla, pues ya es muy complicado. Ya va a requerir mucho tiempo o ya Digamos, si está, también, si está mal estructurado el código, pues ya va a ser imposible de, de escalar o de mantener Y también, pues yo también considero pues, la falta de colaboración en los equipos. Porque esa falta de colaboración hace que eh, el, el código pues quede como mal. Y a, además de generar retrasos, eh, el código de poca calidad o de buena calidad hasta de pronto puede que la aplicación no pueda funcionar en un futuro. ¿Sí? Eh, esas son como mis razones, digo mis, mis prácticas. Eso, eso, eso, eso es algo, algo que se vive, ¿no? digamos, en si un ejercicio práctico que, que yo hacía. Eh, con Mauricio, con el arquitecto, con el líder de arquitectura, era precisamente eh, mirar un sistema, un sistema grande, un sistema de votación, en donde a final de cuentas, ¿qué terminan haciendo los, un poco? Bueno, los, los líderes políticos, por decirlo así? Eh, ¿Qué mandan a hacer? Digamos, el sistema de registro de votos lo mandan a hacer a IGE, este sistema se lo mandan a hacer a Colombia colombiano, este otro sistema se lo mandan a hacer, pero entonces esos sistemas son sistemas eh, que no son... Son sistemas cerrados, son los sistemas que no, no se pueden acoplar. ¿sí? Y al final de cuentas, cuando se intentan acoplar esos sistemas, o hay que hacer muchos adaptadores, o hay que hacer mucha. Yo diría que es más, como que no, no son cohesivos. Exacto, no, no son cohesivos los adaptadores, perdón, me la palabra, gracias. No cohiben entre ellos, entonces, pues no, no pueden existir. No, no, o sea, son. Son islas. Son islas, exacto. Donde, en donde no, como no hay esa comunicación no hay ese trabajo en equipo precisamente, pues se desconoce lo que, lo que hagas tú o lo que hago yo, y al final de cuentas pues puede que yo, no, yo se mi para que tiene que ser así, o de esta forma, o de este modelo, o a esta base o de y puede que esta persona lo haya hecho de una forma diferente, ¿sí? Entonces eso, eso se, se, se, se vive inclusive en, en muchos software que se hace Listo, vamos con Adriana. Ok. Eh, bueno, pues yo estoy de acuerdo con todos sus comentarios. Eh, me gustaría agregar como eh, eh, la práctica del Clean Code, pues porque, si, bueno, si digamos no tienes la documentación, pues si la persona anterior tuvo buenas prácticas y hizo Clean Code, pues tú lo puedes entender. Y se auto documenta, ¿no? Si, si, sí, pero si... Es un documento, como decía anteriormente, que las variables son ABC, pues tú no vas a entender muy bien cómo, cómo es el funcionamiento. Y eh, con la parte de documentación, pues quisiera agregar que pues, la documentación es importante y importante hacerla, como me dice mi papá, importante hacerla para, para tontos, para que todo el mundo lo entienda y no haya ninguna duda ni... Ni ninguna pregunta. Documentación. Documentación para Dumis. Exacto. Si visto esos libros, programación en C para Dumis. Excel para, para Dumis. Por Dumis, al decir. Sí. Germán, it's your turn. Sí, Germán. Listo. Sí. Eh, yo creo que aquí. Ya el punto es... ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Sí, ya sí. Listo. Eh, yo creo que este punto, pues ya se... No, no creo que todo, pero pues ya se... He dicho ya una buena parte de de, de, de cuáles podrían ser como esas inclusive mejores prácticas para la técnica. Agrego otra. Eh, el tema de, pues creo que no se ha tocado, ¿no? El tema de la seguridad. A veces, pues trabajando con este tema del sandbox, ¿cierto? Para evitar a pues, mí. Uno lee varias cosas. Eh, inclusive, um, uno a veces se pone a revisar ahí los repos y ve que el dependa otro. Y pues, a veces no se tratan. ¿Sí? Como que dejan ahí los el pull request y... ¿hmm? como que no no actualizan la versión ni ni nada cierto entonces el tema de la seguridad que es muy importante a veces sí está bien pues el clean code está bien todo lo demás pero pues una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil lo sea ¿sí? así un código bueno chévere pero si no tenemos en cuenta las buenas prácticas para seguridad pues estamos ahí como graves graves de acuerdo. Sí, pasa eso, ¿no? Uno ve que bot que es la herramienta, para quien no la conoce, es la herramienta, una de las herramientas que nos da GitHub para escanear seguridad, en especial en las dependencias. Muchas veces se hace caso omiso a eso, ¿no? Porque, ah, un pull request ok, que cambia esta versión, ok. No me interesa, ¿sí? No me interesa, y entonces, pues, eso nunca, nunca pasa, ¿no? Y creo que es un punto importantísimo más siendo un banco que igual podemos decir bueno, se sopesa alguito del tema en zona cloud, se sopesa alguito del tema utilizando eh, wavs en, en, en la nube, se sopesa del tema con el tema del sandbox y Germán tiene razón en ese sentido de que eh, ok, tenemos mecanismos para controlar esa seguridad, perfecto pero no cae mal agregar otros mecanismos para, para asegurarla de mejor manera en cualquier punto desde cualquier punto de vista, yo, bueno. yo, yo pienso, ¿no? Pienso, ya es como un comentario final mío, que uno de los eh, déficits precisamente que tenemos los equipos o que tienen los desarrolladores al no actualizar esas dependencias, porque la actualización es muy sencilla, ¿no? Es, o si es un, si es un proyecto de NO, en el PACA es colocar la versión que dice Dependaboc y ya. El aceptar el pack. de, de Dependaboc a una rama eh, y ya. Pero ahí viene el detalle y, y el por qué es, digamos, tan importante eh, evitar esto de la técnica. Porque cuando actualizamos las versiones, seguramente se nos rompen cosas. Pero a veces se les rompen, como por lo menos en mi caso me pasó hace muchos años, que se o sea, actualizó unas dependencias que me hubiera pendado mi código era tan malo, o sea, tan, tan, tan pobre en ese momento, que se me rompió todo, ¿sí? Entonces, claro, yo dije, no, toca dejar esa venga cómo estaba, porque para, o sea, el tiempo que tenía para actualizar, digamos, esas dependencias, y como se me han roto tantos módulos, que que había hecho, pues, era, era, o sea, era complicado, ¿sí? Entonces, ahí, ahí de pronto también es por este, por este tema, ¿no? De que ese código seguramente tenía tanta deuda técnica que por eso mismo, y... Faltan malas prácticas, no seguramente no tenía tampoco temas de y patrones le faltaba un poquito de también de... de, de, de, de... Sí, por ejemplo una fachada, la mayoría de actualización de bibliotecas ok, que cambio ya no se llama así la función sino de otra manera, pero tiene una fachada Tiene una fachada, exacto la, la pero, pero por el hecho de tener esas malas prácticas y, y esa deuda técnica no se podía actualizar esa simple versión De acuerdo, excelente Bueno Cristian tu turno Sí Señor, dijo Jesús, todo está consumado, pero digamos que ya llegando a conclusión y algo que también hemos evangelizado aquí dentro de nuestro equipo, digamos llevando todo este de mirada opiniones, es como apropiarnos también del producto y digamos si no hay documentación, vea pues por ahí no documento si sí, sí, sí hay que escalarlo de ¿por qué no revisamos esto desde la parte de arquitectura hacia nosotros como equipo ahí, llevamos eso, entonces, hemos como evangelizado eso y apropiarnos y utilizar, digamos, que ahí, no sé, dentro del laboratorio no se habla de este tema, pero es el boom por afuera o se escucha que en otras empresas lo están utilizando, pues nos llevamos a colación y, pues, lo, lo discutimos en pro de mejorar el entonces sí, como que hemos evangelizado eso de, del grupo del amor de, de todos listo listo Cristian bueno eh, pues con esto terminamos ya llevamos un buen tiempo con esto terminamos el podcast del día de hoy eh, el objetivo es que o el llamado a la acción es que tengan la intención de cambiar el entorno en el que están de que si alguna de estas malas prácticas que generan enorme deuda técnica está pasando en, en, en los equipos que están o en el entorno en el que se mueven, por favor, infórmenlo, eh, transmitan esta cultura, este conocimiento a, hacia los demás y comiencen a cambiar. Es todo por ahora, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. No. No. <risa> adiós, <risa> adiós, adiós. Ups, no quería grabado nah. <risa>